Este video es patrocinado por EWIN, sillas gamer bastante cómodas, ergonómicas y de buena calidad. Si quieres ver un review de esta silla ve a este video que está saliendo por aquí y si quieres comprar una de estas sillas súper cómodas ve al link que está aquí abajo en la descripción o en los comentarios y puedes usar el código EGIAN para obtener un 20% de descuento. ¿Qué más quieres? Buenas, bonitas, baratas y un código de descuento. Y bueno, no he parado de decir en varios videos Que mi estudio está en construcción Un lugar nuevo donde vamos a poder grabar Muchas cosas, no voy a tener que estar Cambiando de lugar nada, ya va a estar todo Listo para que llegue, me siente grave Esto aparte de estar muy padre Ha traído una complicación a mi vida Y es que no sé quién toca La puerta cuando toca la puerta Si, <risa> sí, yo antes podía asomarme por Una ventanita y podía ver quién tocaba Lo podía hacer hasta un poquito discreto Por si era una persona no deseada en mi vida Por ejemplo, vendedores, de esa gente Que te quiere meter su religión a fuerzas Y pues yo podía decidir si les abría o no, eso ya se acabó Puse una puerta que no me deja ver hacia afuera. Y si yo quisiera ver quién toca, ya ni siquiera puedo subir a, a mi segundo piso para asomar mi y ver quién toca, porque ya eh, esa parte ya está tapada por eh, la construcción del nuevo estudio de grabación. Entonces opté por un timbre inteligente o con cámara y compré el, después de ver muchos reviews, compré el que para mí parece el de mejor opción el más confiable y es el de Ring, vamos a ver qué tal funciona esta cosa, y bueno aquí tenemos la caja de Ring, esta es la generación 2 o la versión 2 hay ahorita mismo tres generaciones esta la primera que salió en 2015 creo, esta es la de 2020 y ya existe una nueva, creo que es de eh, 2021, es casi lo mismo pero con unas cuantas mejoras a este diseño Vamos a empezar a abrir con el confiable cuchillo de cocina Me imagino que este es un cover Voy a tapar esto porque no sé si es información sensible para mi modelo Este ha de ser el manual que vamos a leer extensamente Tenemos un manual de instalación, tenemos un sticker para que vean que está protegida la casa por un, una, un sistema de videovigilancia, que yo por cierto escogí el sistema Ring, porque es modesto no llama tanto la atención como una cámara, yo vivo en una zona donde si tú pones cámaras en tu casa pues la gente va a decir, ¿por qué pone cámaras en su casa? ¿acaso tiene algo que proteger y te vuelves algo suculento para la delincuencia? aquí hay un código, que es, este si sí es exclusivo de mi modelo por eso lo estoy tapando este lo escaneas y así creo es como lo agrega todavía no sé bien no he leído pero eh, trae un código único y es una estampita que se puede quitar así que creo que sí es este importante que no lo muestre bueno como les decía este sistema es bastante pues no llama tanto la atención y aparte yo le voy a hacer algo para que no no llame tanto la atención porque de por sí así llama la atención Voy a tratar de esconderlo un poquito más Y bueno, aquí está el producto en sí Trae una caja ah, magnética, muy bien Yo pensé que, que era como la base donde lo atornillabas a la pared Ya es todo Y bueno, aquí está el producto Como les digo, a mí me gustó porque no llama tanto la atención eh, La cámara sí un poquito, pero... Voy a tratar de diseñar algo para que no pase eso. Vamos a ver qué tanto trae en esta cajita. Y bueno, aquí trae, como me imaginé, todas las herramientas para poder instalarlo en la pared. Este es el cable para cargarlo. Es un cable, un mini USB-B, creo es, es, de los que ya no se usan, nivel lo quieres nivelar Vaya, no encuentro fallas en su lógica Una broca del tamaño de los tornillos Y esta cosa me imagino que va en esta cosa Para que se haga otra cosa Para atornillar las otras cosas <risa> Un desarmador Tornillos Estos me imagino que son los taquetes Y los tornillos para la pared Vamos a tratar de desarmarlo aquí Como se hace Estos tornillos Yo he visto en los reviews Que es para poner aquí tu timbre Aquí conectas a donde se, donde tenías tu timbre normal Se conecta aquí y esto va a servir para que Con este mismo siga sonando tu mismo timbre Pero bueno, déjenme, leo las instrucciones Ok, en lo que leía el manual Puse a cargar el producto Hice mi cuenta en aplicación de ring Algo interesante es que me pidió mi dirección física real Para poder empezar a configurar el dispositivo Como era de esperarse, eh, me pidió este código que estoy tapando porque es único de mi dispositivo yo creo que si alguien más lo tiene podría configurar este como ellos como si fuera de ustedes por eso lo tapo ahora desconecté el ring interesante dice que presione un botón que está aquí y aquí no hay ningún botón vean ahí me está diciendo que presione ese botón para continuar con la configuración pero como pueden ver no hay ningún botón de esos aquí Déjenme leo el otro manual Ok, ya revisé y no dice bien bien ¿Dónde está ese botón Pero veo que este parece ser Una como montura Así que eh, por aquí debe de poderse Abrir o algo Ok, la está separando Y este es el que va a la pared Este tú lo colocas en la pared Y ya después tú montas el ring High Y creo que ya debe de estar aquí el botón Sí, ya está aquí Ahora sí, como dice, presiona y suelta el botón aranjado situado en la parte trasera del dispositivo doorbell. Cuando la luz de la parte frontal comience a girar, continúa con el siguiente paso. Entonces voy a presionar este hasta que aquí empiece a girar. No dice cuánto tiempo, pero no hizo nada. Lo voy a presionar un poquito más tiempo. Bueno, le voy a quitar esto. A lo mejor ahí está evitando que... Ahí está, que las baterías se conecten parece que sí, que eh, este plastiquito estaba evitando eh, la conexión de la batería de alguna manera, así que voy a presionar el botón, a ver si empieza a girar ¿será que lo presiono muy, mucho tiempo? y se reinicia el, el aparatito lo voy a hacer una vez más, más o menos el tiempo que aparece en el video, a ver si funciona así, ahora sí, ¡oh! ¡qué burro estoy! Ahí ya Pueden ver que está girando, entonces le vamos a dar la luz, está girando. Y me salen varios mensajitos, a todos les estoy dando que sí. Como pueden ver también, el dispositivo es un poquito más chaparrito que un iPhone 11. Aquí me está pidiendo la contraseña del internet, se la voy a poner. Se apagó el dispositivo, no sé si se le acabó la pila. Yo siento que no trae pila, así que lo voy a dejar cargando un poquito más y regresamos. Ok, al parecer se estaba actualizando el firmware o algo así, así que la vamos a dar en... Está girando. Vamos a continuar. The ring app is now to your ring vamos a ponerle aquí la contraseña del internet. Está la contraseña de internet. A ver si se conecta. Creo que ya se conectó. Your ring is now to your wifi Está hablando el, el ring. Por cierto. Configuración y si también ya me llegó una notificación de que tiene por ciento de batería. Vamos a poner a cargar. Ok, han pasado... Casi 5 horas, ya es de noche. El problema es que estaba sin una gota de energía. Entonces cuando lo conecté se cargó un poquito. Y empezó a quererse configurar con el iPhone. Ya vieron que sí empezó a dar vueltas. Pero a la mitad se quedó sin batería otra vez. Si se fijan cuando lo conecté el anillo no estaba lleno. Ahorita nada más le falta este lado. Ahí si sí, a ver está parpadeando. Ahí quiere decir que tiene como un 75%. Cuando no tiene batería... Nada más se ilumina una parte del, del anillo Una vez que lo cargué, de hecho cuando lo puse a cargar por primera vez Se quedó medio conectado al teléfono Pero como que se quedó trabado en la primera carga Entonces ya que vi que cargó un poquito lo desconecté Y como que agarró la onda, se conectó bien con el teléfono Pero se empezó a actualizar solito No lo pude seguir usando Pero ya una vez que se actualizó lo volví a conectar y ya empezó a cargar más, ya se conectó, ya pude acabar la configuración del dispositivo De hecho ahorita podemos desconectarlo tantito de la luz Y vamos a ver que ahí está De hecho aquí vamos a ver en pantalla completa Que ahí está grabando ya la cámara Hola, como estén Y por ejemplo si yo bloqueo el teléfono y toco el timbre Van a sonar en los dos lados tocas la notificación solito te lleva a la aplicación a poder hablar puedes De hecho lo detecta como si fuera una llamada De hecho en algunas partes, aquí dice terminar en vivo Pero en algunas partes te aparecen los símbolos de llamada Si yo le doy aquí contestar voy a empezar a hablar Voy a quitar porque se vicia el audio Sale un audio bastante fuerte del aparatito Que lo vas a escuchar sin ningún problema Lo que ahorita yo tengo el problema Es que si yo quiero escuchar el audio que está recibiendo este Suena súper bajito De hecho, ahí alcanzan a escuchar Ahí está todo el audio Y no se oye nada Escuchen, voy a hablar Escuchen, voy a hablar. Y se oye súper bajito eh, No sé a qué se deba A lo mejor ya es la eh, cobertura esta de plástica Vamos a quitársela para ver si está tapando algún micrófono. Ah, y de hecho, si sí, miren. Aquí se si alcanza a ver... Pues, se ve bien. Ese es el hoyito del micrófono. Y me imagino que ahorita ya se va a escuchar bien. Voy a acercar el, el iPhone al micrófono. Activo el audio. Activo el audio. Activo el audio. Ahora, sí. Ahora, sí, ahora sí. Sí, era porque estaba tapado el agujero del micrófono. Empieza a sonar el teléfono. Y suenan casi al mismo tiempo. Escuchen. ¿Ven? Ese... Ese eco que se oye es porque es el iPhone que está sonando con un retraso como de 20 milésimas de segundo, o sea es nada. Yo he leído comentarios de que no siempre funciona el, cuando tú tocas el timbre, no siempre te manda la notificación. Pero hasta el momento, todas las veces que lo he hecho, ha sonado el teléfono. No me ha fallado la notificación en el teléfono. Y de hecho, tengo configurado el reloj inteligente para que me mande la notificación del teléfono. Vamos a ver si se ve aquí. Bueno, ahí no, no salió, pero si prendo el teléfono, ahí va a decir Ring. Alguien está en tu puerta principal. Y también sentí la vibración en el teléfono en el reloj y aparte si tú tienes cosas de alexa que es el sistema inteligente de amazon va a funcionar bastante bien tú le dices a alexa que está en la puerta y te va a aparecer ahí aquí en el iphone pues se limita nada más a darte eh, notificaciones y cuando tú quieras puedes venir a la aplicación y usarla como eh, una cámara de seguridad más y puedes ver en vivo lo que está pasando algo que me gusta mucho tiene el soporte es magnética entonces tú la puedes poner en donde tú quieras que tenga superficies magnéticas, por ejemplo mi puerta es de metal, entonces lo puedo pegar, lo puedo eh, poner aquí este y ponerlo en la puerta y no tengo que atornillar nada. Está muy bueno por si necesitas probar o no necesitas que esté eh, asegurado, atornillado a la puerta o a la pared. Ahora vamos a probar la calidad del video de Ring. En este momento están viendo la captura de pantalla de mi iPhone Ustedes pueden ver que traigo mi micrófono en la mano Porque no encontré la manera de grabar el audio que está sacando la aplicación Graba el video sin audio, no sé qué está pasando, pero creerme que se escucha bastante bien. Ya que le quitamos el protector de la cámara, se escucha bastante bien el audio porque ya nos está tapando el micrófono. Sí, mi casa está un poquito tirada, mañana viene la señora que limpia. <risas> y ahora están en la parte en construcción de mi casa. Aquí es donde se meten los carros o las motos. Y aquí se alcanzan a ver, eh, hay un espacio, espero que se alcance a ver porque es una lente bastante amplia. Va a estar el acceso al nuevo estudio, todavía no se construye esa parte. Y se supone que esta cámara tiene una calidad de Full HD, o sea 1080. En este momento, en esta parte no hay nada de luz, con trabajos puedo ver mi mano. De hecho no puedo ver el ring, puedo saber a dónde tengo que apuntar porque se activaron dos LEDs de obviamente infrarrojo para que se vea mucho mejor la cámara nocturna. En este momento estoy parado a a un brazo de distancia de la cámara. Es más o menos la distancia que alguien tomaría si toca el timbre. Más o menos así verían ustedes a la gente que está tocando el timbre. Y también vamos a hablar de la calidad de señal de Wi-Fi o que también recibe la señal de Wi-Fi el aparato. En este momento estamos como a dos metros del modem, como a dos paredes de distancia. Hay dos paredes y una puerta Entre el aparato y el modem Y me imagino que está viendo bien Ahorita no puedo ver cómo se ve Pero ya he estado haciendo pruebas Y no se ha estado trabado De hecho, ahorita los voy a quitar de la puerta Aprovechando que estamos usando el magneto Y me los voy a llevar Hacia donde estaría puesta realmente el, el ring Que si sí son unos 11 metros Si no me falla la memoria de, de los cálculos que me han hecho Para hacer las paredes y eso Aquí estaría la cámara instalada a esta distancia exactamente y me imagino que no está viendo una degradación de, de señal de video muy grande porque ya la he probado hasta acá, los materiales de construcción del aparato eh, son bastante buenos de hecho me están haciendo dudar de que sea la versión 2 porque reviews que había visto sobre este producto decían que esta parte era plástica, este es de aluminio que todos los reviews decían que la versión 1 era la versión de aluminio pero esa versión era 720p, no era 1080, así que no sé, es como un híbrido raro. Pero bueno, en Amazon dice que es la versión 2010. La diferencia con la versión 3 es que tiene. La versión 3 tiene baterías intercambiables. Este tienes que quitarlo completamente de donde lo tengas para venirlo a cargar por USB. El otro nada más le sacas eh, la batería por abajo y la cambias por otra o te la llevas a cargar. Que realmente no está muy difícil. Son dos tornillitos quitar esto. Y el otro soporta Wi-Fi sin. 5G, o sea va a estar un poquito más rápido la conducción de datos pero no creo que sea muy necesario eh, yo lo voy a usar de, de dos maneras, lo voy a usar para ver quién está tocando la puerta, porque hoy en día la gente es muy desesperada, tocan y si no sales en 30 segundos están tocando otra vez, están tocando otra vez o si es de paquetería se van entonces ya con esto en donde yo esté puedo ver quién está tocando y decirles me esperas un minutito en lo que bajo en lo que me visto, en lo que guardo en lo que sea, y pues también funciona. Como una cámara de seguridad normal Puedo ver en tiempo real quién está afuera Y qué es lo que está pasando en la calle Ya no me tengo que salir a asomar También está marcado como que es Resistente al agua, bastante bien si lo vas a poner afuera y empieza a llover no se va a descomponer Y al ser portátil, o sea, lo puedes quitar y si tienes un bebé lo puedes poner ahí como monitor de bebé Y puedes estar viendo al bebé Básicamente es una cámara de seguridad con un botón para iniciar una videollamada Y que tiene su aplicación con el que se conecta ya si tú lo quieres usar como timbre, pues úsalo como timbre. Si lo quieres usar como un sistema de intercomunicación en tu casa, lo puedes hacer. Si lo quieres usar como una cámara de vigilancia, también lo puedes hacer. La ventaja es que funciona con pila. Ahora yo ya me estoy imaginando sus comentarios, van a decir, no manches, como que hay que cargarlo y con eso que... Bueno, tú le puedes poner, como ya les había dicho al principio del video, le puedes conectar en la parte de atrás tu timbre original lo puedes conectar aquí atrás y cuando toquen aquí va a sonar tu timbre como siempre. Ahora si esa línea de timbre o esos cables traen energía, de hecho aquí, aquí atrás te dice qué tipo de energía necesita. Aquí dice que puedes conectar de 8 a 24 volts con un máximo de 50 a 60 hertz. Si esos cables del timbre tienen esa energía necesaria van a estar cargando constantemente el timbre y ya no vas a preocuparte porque... Se quede sin batería Ahora, cosas que no me gustan Es, uno, no tiene mucho soporte Aquí en México, de hecho lo vende Amazon México, es un producto de Amazon Pero, por ejemplo, si yo quiero comprar eh, Venden una base Con celdas solares Para que también, no te preocupes Mientras le dé el sol, va a tener Energía, no lo puedo comprar aquí en México Si quiero comprar un receptor De la señal de cuando tocas el timbre y suene eh, De la marca de Ring Tampoco lo puedo hacer, nada más venden en la cosa esta. Básicamente todos los accesorios de esta cosa no los puedo comprar aquí en México porque no los ha traído Amazon. Y también este puede grabar eh, como una cámara web normal, pero te cuesta dinero. No es mucho, cuesta como 2 o 3 dólares al mes, como eh, creo que son 30 dólares al año, pero tampoco lo puedo comprar aquí en México. Y bueno, ya estuve investigando y si se puede contratar el servicio para que esté grabando y se esté grabando en la nube. Yo leí en un comentario en Amazon, en un review de alguien que compró el aparato y decía que no se podía, que no podías porque eras mexicano, pero no. Eh, de hecho, tiene poquito tiempo que publicó el comentario, pero no, si lo puedes hacer, nada más necesitas hacerlo desde la página de internet. En la aplicación no encontré la forma de poder contratar los servicios, no sé por qué, puede ser algún tema con Apple, pero... En la página web lo puede hacer sin ningún problema eh, Me declinó una tarjeta de débito que tengo No sé por qué porque es con la que compro todo Todo en Estados Unidos, aquí en México, en todos lados compro No sé por qué me la declinó Con la otra tarjeta que tengo se aceptó el pago No hubo ningún problema Y ahorita mismo ya tengo un mes por 3 dólares Y está grabando videos Todo bastante bien Regresemos al video Recomendado, pues hasta no lo he probado mucho, pero me parece un buen sistema, yo sí lo recomendaría. Eh, ¿Por qué me incliné por este? Porque decían que era el más fiable. El que funcionaba mejor El que tenía mejor conexión con la aplicación Es el que menos falla o, o el que mejor funciona Como tú lo quieras ver Y les voy a dejar links aquí abajo Para que compren el que quieran El 1, el 2, el 3 Si ustedes quieren apoyar el canal Usen los links que les voy a dejar aquí abajo en la descripción O en los comentarios para comprar uno de estos Así apoyan al canal Amazon me da un, po un poquito de dinero Por cada recomendación que yo hago Y ustedes compran También pueden ir a comprar las fabulosas y cómodas Sillas Gamer de Edwin También usen el link que está abajo. O usen el código de Gian. Que aparte les va a dar 20% de descuento. Y bueno, yo soy Gian. Y ya saben, sigan en las redes sociales. Por si quieren ver contenido extra. Por si quieren ver qué va a venir en el canal. O por si me quieren recomendar algún producto para que yo compre y revise. Nos vemos en la entrada de mi casa con una cámara nueva.